Ready Player One, a pesar de mi inglés, es la nueva película de Spielberg que promete hacernos la flipar bastante y bueno, para eso voy a presentar a mi colega con Tertulio con el que vamos a discutir cómo vemos nosotros el trailer y, o los trailers, porque hay varios y analizaremos un poco lo que puede o no puede ser esta película y qué, lo que nos parece En principio pinta bien, pero, como siempre tenemos peros camarada. Bueno, a ver, yo así en principio, pues pienso que Steven Spielberg, que es un gran director, de hecho parece que está basado en un libro de Ernest Klein, esta, esta cinta, y bueno, así a priori, obviamente, hay que reconocer que tiene un, un gran... Bueno, es eso, son espectaculares, ¿no? Las imágenes, pero claro, aquí el punto para mí ya criticable, que entraremos ahora, ¿no? Aún me callo, ¿no? voy a intentar... Bueno, pues es, es la típica historia, ¿no? Eh, la vida real es la destrucción, tenemos un mundo virtual que de alguna manera va a saciar ese, ese, ese sentirse en nada en la vida real y con ese mundo virtual sentirse algo. ¿no? Entonces, veremos si Spielberg está a la altura de las circunstancias o si no. Por ahora es verdad que el, que el tráiler promete, pero bueno, habrá que seguir rascando ahora más adelante para ver, ¿no? De entrada, lo que queda clarísimo en el tráiler, incluso solo en las pocas imágenes que se vean de presentación, es que es una distopía, un mundo distópico, en un futuro caótico, ¿no? Donde el mundo ha ido a peor y que, pues tampoco, ¿para qué vas a estar en el mundo real cuando es una mierda, no? Esta es como la premisa, que ya dices, uy, o sea... Cuidado, ¿no? Pero bueno, bueno va, me lo como para ver cómo va, ¿no? Eh, luego te, hay el rollo de que el mundo virtual es el único sitio donde la gente puede ir y tal, ¿no? Y que eso hay como un, un problema o una crisis o algo. Claro, si solo fuera eso, no, tampoco tendría mucha gracia la trama, ¿no? Hay una trama, se ve, se entreve en el vídeo de... Hay como un premio, ¿no? Y el de, de mucho dinero y... Y, y que le da el, el poder absoluto dentro de ese mundo virtual al que lo gane, ¿no? eso ya es un, una, como una, una competición en toda regla, ¿no? o sea, la trama, llegados a este punto vemos que original no es, a ver, y, y, que puede estar muy bien la peli, ¿eh? pero original no es. ¿no? Luego, la otra cosa que se ve en el tráiler, así que llamé mucho la atención, es que vemos personajes de otros universos, ¿no? Al ser un mundo virtual donde cada uno puede tener su avatar y tal, entendemos por el tráiler que cada uno ahí se pone lo que quiere, un gorila, o puede ser un gorila, o puede ser... Cualquier personaje de cualquier universo, ¿no? por eso en alguno de los trailers se entrevé por ejemplo a Deadpool por ahí, a otros personajes que tú ahora me enumerarás varios y bueno, tenemos esta mezcla, esto es como la premisa que vemos y hasta aquí nos deja ver el trailer ¿no? Pinta bien, en parte, a nivel de efectos especiales, seguro que será espectacular, ¿no? Y seguramente la trama tampoco será insulsa, tendrá su gracia y tal, pero nos da la sensación que no nos enseñará absolutamente nada que no hayamos visto en otras cintas. Sí, sí, sin duda, es lo que, como bien dices, ¿no? una, una película totalmente blockbuster, ¿no? Pero bueno, yo, yo más allá de lo, de lo que decía antes, que a mí personalmente. El hecho de ver, por ejemplo, ¿no? si te fijas, hay unas persecuciones en, en auto y hay un momento que en esa persecución dices, hostia, ¿cuándo sale el transformer Por ejemplo, ¿eh? Varias cosas que he dicho, pero ¿esto es en serio? Ese, ese intento de que tenga lo trepidante que, por ejemplo, tienen las películas de Marvel. Hasta me he fijado que asomaba un Hulk por ahí, o algo muy parecido a un Hulk. Luego también el malo, ¿no? Parece que el malo es... Es el malo de Rogue One, ¿no? O sea, ya lo ves al tío este ahí y dices, hombre, mira, Rogue One, ¿no? No entremos en que luego el actor sea bueno o malo, pero lo ves y es Rogue One, ¿no? Por otro lado, también veo una gran influencia del ciberpunk. Por supuesto de Blade Runner, pero claro, Blade Runner es Blade Runner. Lo siento por Spielberg, pero no, ahí no cuela. Como bien dice, sale también una especie de, de simio. Yo le definiría un King Kong, ¿no? Un King Kong, es un King Kong, es un King Kong. Pero ya lo que es trepidante, eso sí que yo me quedé loco, es cuando sale un dinosaurio, o sea, Jurassic Park, o sea, es como si metiera todas las influencias de todas las pelis actuales que es magia, todo en un paquete, ¿no? El coche de, de McFly, ¿no? De, de Regreso al futuro. Para ser un tráiler aparece muy, demasiadas veces, ¿no? O sea que su, su, suponemos que va a estar todo el rato ahí con el DeLorean, ¿no? Con estas cosas pasa lo que pasa, si te mola Regreso al futuro, ver el DeLorean te mola. Otra cosa es que tenga sentido, ¿no? Quiero decir, ya es. veremos, a ver cómo lo han hecho. Pero esto por un tráiler tampoco se puede ser radical y decir, será una mierda. Tampoco, ¿no? no, no, no. O sea, a, lo lo estamos, a lo mejor nos sorprende y hacemos un vídeo diciendo que nos ha encantado. Pero es. estamos hablando de, de lo que nos parece el, el tráiler, ¿no? Y apunta a que será una, una peli de Spielberg, que eso siempre es más que la media, ¿no? Es una peli que está bien, está bien hecha, pero es probable que no haya nada de nuevo. Yo lo reitero, yo. Pondría la mano en el fuego que no va a haber nada que no hayamos visto, aparte del concepto de esto de mezclar cosas antiguas y me doy la licencia para hacerlo. Luego ¿no? también creo yo una cosa, y es que los mundos así virtuales y tal, a nivel gráfico, pueden ser poco realistas, poco fotorrealistas, me refiero, ¿no? porque como es virtual, entonces aquí ya tienes una licencia para que todo CGI no tenga que pasar los, los, las fases de postproducción tan tan bestias como tienen que pasar las otras, que la, los elementos de CGI tienen que verse fotorrealistas. Esto a lo mejor es una licencia para poder hacer aquí un poco lo que quieran con el CGI, sin preocuparse mucho de estos acabados tan tan tan pequeños y tan... Best... Esperemos que la trama valga la pena y compense otras cosas, ¿no? También me parece a mí que será un poco infantil la, la relación con el protagonista que estableceremos con el, con el protagonista, con la chica esta, que ya se prevé todo un poco como irá, ¿no? Esperemos que nos sorprendan, pero por lo que hemos visto apunta a ser un remake, refrito, de cosas que nos habían gustado, pero a lo mejor si las pones todas juntas y no sacudes bien, no sale un buen producto. Se hace una plastilla, ¿no? También habría que apuntar también las canciones de los 80 que suenan, ¿no? Que por un lado, obviamente, amo los 80, pero bueno un poco reiterativo este discurso, todo el rato ochentas, ¿no? Eh, la música es totalmente 80s, suena hasta Van Halen que dices, pero bueno, no sé, no sé, esto me parece un poco reiterativo, tal vez el discurso ¿no? en general últimamente, que si series, no, que si películas, todo reiterativo, ochentas, ochentas, ochentas. ¿A quién le interesa escuchar a Ja otra vez? No sé, a mí no, pero bueno. Es ahora, como antes, es así. como que han visto un filón, ¿no? Ahí, oye, si le pones que huela un poco a los ochenta, la gente lo consume mejor, ¿no? Pues, hala, venga, que la máquina no pare haces una peli nueva, ponle música nueva. Oye, y hay algo que, como bien has apuntado, que a mí personalmente me queda un poco loco, es esa lógica del capitalismo que está mostrando que tú entras en tu digamos, tu mundo virtual y hay un huevo que si tú lo consigues serás el que mande. Claro, o sea... pero es, es, ese razonamiento así pelado queda muy chungo, pero seguramente en la peli, por algún momento como hemos visto en el tráiler, dicen, ahora formas parte de la rebelión o algo así, ¿no? Si fuera... Solo una película para conseguir el huevo, esto tampoco tendría gracia. Ahí habrá un poco más de tejemaneje con la rebelión. ¿Qué quieren los de la rebelión? A mí me interesa mucho. ¿Qué quieren los de la rebelión? Claro. ¿No? Es toda una película que parte de la base, por lo que parece, ¿no?, de que eh, la realidad tampoco es tan importante y lo que es muy importante y muy, muy trascendente es el futuro de un mundo virtual. Lo cual, a ver, parémonos a pensar, ¿no? Es lo que estamos haciendo con las redes sociales, etcétera, como sociedad. Pero, a ver, ¿es donde queremos ir? ¿No queremos ir ahí? ¿No? Creo que no. Como sociedad, más nos vale no ir allí, creo. Interesante. Y bueno, sin duda yo creo que los referentes que ha empleado, pues hombre, pueden estar bien como homenaje. A ver, meter en un mismo tráiler, para mí, uno que sea mala buena la película. Pero, a ver, un poquito de Transformers. Me saco Star Wars incluso agarro al villano, meto unos punks, un poco de ciberpunk, meto Blade Runner, sale King Kong, ahí de pronto, hola, soy King Kong, ¿no? Luego, Jurassic Park, o sea, todo esto seguido, ¿no? Metemos unas pinceladas de Marvel y de X-Men y lo rociamos con música de los 80. Y espérate, ahora estoy cayendo, que hay un momento que habla de la rebelión, ¿verdad? ¿Lo siguiente que será en la película? ¿Hablará del imperio o okay. qué? que ya es lo que faltaba, que hable del Imperio y que incluso que aparezca Vader, ¿no? Incluso puede aparecer Yoda y E.T. y ya hemos ganado todos, ¿no? Sin duda, yo no querría ser pájaro de mal agüero y decir que esta película será una bazofia, posiblemente visualmente sea una buena película, pero como bien has apuntado, va dirigida a un chavalillo joven, nosotros ya, con nuestra... teniendo ya aquello pelado, pues ya no te va a entrar igual que te entró E.T. esto es obvio, no solo por, por tu edad, sino porque, hombre, a ver un momento, y se me olvidan muchas pelis de ciencia ficción que seguramente, vamos, las tiene ahí puestas, ha ido apuntando, ¿no? O sea, a estas alturas de Spielberg, imagínate, es que será un poco Lucas, ¿no? Como cuando Lucas volvió que en la mitad de peli dices, vétetela por el orto. ya, ya, Binks. Es que, claro, estamos curados de espantos, ¿no? Esto de los huevos pelados es de eso, ¿no? O sea, de ver pelis, de tener expectativas y tal, y que luego se vayan a, a donde se van. Mm, directores del mundo, no penséis en, en, en contentar a la gente, pensad en hacer buenas películas. Esas buenas películas como Blade Runner, ¿no? que se, es y será y, se, y seguirá siendo un gran referente, eh, tú dile a, al tío que estaba haciendo Blade Runner que no, que mira, estas escenas tan largas me dan que pensar cosas, quítalas todas. Pues ya no sería Blade Runner. Sería otra peli más, ¿no? Hay muchas cosas en Blade Runner, no solo esta, hay muchas cosas que la hacen única, ¿no? ¿Y cómo hacer una película única? Pues que sea única. Al principio el cine era, era otra cosa. La gente tenía un interés en contar historias, ¿no? Y en buscar la mejor forma de contar una historia y transmitir algo. Y estas pelis, esta en especial que estamos hablando hoy, yo creo que esto se les ha olvidado por el camino, como a tantas otras que, que nos están echando, ¿no? Se les olvida que detrás de que la gente no vaya al cine no solo hay crisis, sino también hay muy malas películas y muchas decepciones. Así que lo más, cabrones. Tengo que hacer una pregunta, así porque a me ver, apetece. Venga. ¿Cuál es el personaje más odiado de los fans frikis de Star Wars? Snoke o Jar Jar Binks? Yo diría Jar Jar Binks, pero creo que me vas a sorprender, ¿no? Te has equivocado, es Snoke. <risa> Concluyendo, esta, este tráiler de Ready Player One nos parece que apunta a ser una peli entretenida, como mínimo, pero será, a nuestro juicio será más de lo mismo y con un final poco revolucionario. Por poco que podamos prever, estoy convencido que a mitad de película o así ya vas a ver por dónde, por dónde va y que ya está. Y que el mundo virtual lo han salvado y que el mundo normal sigue siendo un asco. Pero no pasa nada porque tenemos el virtual, ¿no? Que es el mensaje que quieren dar a las nuevas generaciones. Interesante, Spielberg. ¿eh? Que las películas de la ciencia ficción no costumbran a marcar a la sociedad porque sean raras o distintas. Sino por los mensajes... Ya no quedan, sino que se liberan de todo eso, ¿no? No es que se trata de que el, el que ha hecho la peli dice quiero que piensen en eso, ¿no? Es que como estás recreando un mundo de ciencia ficción, lo estás recreando pero lo estás haciendo bien con coherencia o cierta coherencia, pues da que la, el público pueda pensar más cosas, le dé por fantasear y pueda, y pueda ser enriquecedor. ¿no? Cuando solo es una justificación para poner bichos de otras películas, pues a lo mejor no es tan ciencia ficción sino fantasía. ¿no? ¿Cómo se tendría que catalogar la película? Sí, sí, sí. <risa> Eh, hasta aquí el vídeo programa. Si os ha gustado, suscribiros, dale la campanita para saber siempre dónde, cuándo y qué pasa. Y usar los comentarios si, si queréis trasladarnos alguna información crítica o simplemente meternos el dedo en el ojo. No, no se puede. Pero comentar sí que se puede. Así que un placer. Hasta otro programa. Hola, JL. Hola, JL. Si nos ves, que no. JL. Agur hasta el próximo video programa. El parferizar ese.